Esto no es Londres, pero la inacción reacciona y la pluma tracciona y vuela. París en los diarios y la piel en Baires, ciudad de sitio de estado, amoldada a la sonrisa incómoda, sobrevenida en diciembre sobreviviente. Y si ya lo dije, y lo diré otra vez y otra vez, sangro ya sin derramar una gota. Y no quiero sangrar siquiera a un beso de distancia. La calle tiene hambre y el aire. El aire habla porque encalla el tiempo. La mira vigila y no ve. La bala va. Tira y ahorca y asfixia hasta ahogar nuestros collares de palabras. Y siempre stone de resistencia. Y vasos en alto en la vereda. Suda el sueño de una cama que arde. Apoyado contra la pared. Con la lengua afuera, la piel pregunta. La oscuridad alumbra el reflejo de la luna. En un ventanal al sur. La naturaleza del juego rompe cabezas. Y en el fondo del mar anida el sueño de una tormenta que teje el mandrudo. La historia la ganan los que la escriben en la calle.